Oh glorioso San Miguel, príncipe de la angélica milicia, guarda de la iglesia y defensor de las almas. Humildemente os ruego que me amparen vuestras súplicas, me defienda vuestra fortaleza, que me esfuerce y anime vuestra virtud, para que al acabar esta mortal vida, y defendido por vos del infernal dragón, sea por vuestras manos presentado limpio de toda culpa delante de la Divina Majestad. Amén.